bueno yo soy ToxGamer, gamer bienvenidos a mi santuario de los videojuegos retro chino año 2022 más concretamente el 19 de noviembre del 2022 y seguramente como ya está a la vuelta de la esquina navidad navidad o oh, dulce navidad ando, bell, ingo bell, ingo bell, ando. Y seguramente estéis todos preocupados porque tenéis un sobrino eh, que os cae bien y queréis comprarle una consola. Eh, pero no muy cara. Pero una. Queréis comprarle una, o sea, no cara, queréis comprarle una o sea, no muy cara. Pero queréis comprarle una consola que merezca la pena bien, bueno, entonces tenéis que pensar en que todos los consejos que os voy a dar hoy para comprar una consola retro ya sea para ustedes o sea para ese hipotético niño o para un tercer niño que al que les quieres hacer la jugarreta eso lo vamos a hacer también Sí, niño, niño cabezón, puede ser tu propio hijo y quieres hacer. Eh, como no tienes ni para carbón, pues le vas a comprar una consola eh, y el niño está todo el día. PlayStation 5, PlayStation, PlayStation 5. Bueno, pues le vais a comprar la PlayStation 5. Hacedme caso que la cara que se le va a quedar en navidad no os va a querer. Vamos. Eh, iros, iros, planeando un, un plan de seguros porque ese niño ya os va a odiar para toda la vida. Va a hacer, va a hacer estas navidades va a hacer. Yo soy, me siento como el Grinch. Ay, Dios mío, me siento como el Grinch. Me siento como un malo, malo de la Navidad. Pero voy a intentar ser bueno. Mm, voy a intentar fuera la tocidad. Rompe las cadenas. Fuera la tocidad. Vamos a ver las verdaderas posibilidades vamos a verlas y os voy a comentar eh, qué tal me parece estas consolas que estáis viendo aquí ya de SPARLAS. y vamos a empezar eh, por ejemplo pues con esta vamos a ver hay ruida vaya ruina ni siquiera tiene calificación y vale 94 euros se parece sospechosamente a una Xbox y el mando sobre la consola hace presagiar que esa Xbox eh, es muy pequeñita. De hecho, la tarjeta SSD, porque no es, una tar no es una tarjeta de gráfica de las grandes para la cámara, no, no, es la pequeñita. Con que imaginaros el tamaño que tiene realmente esta especie de Xbox. Que dice que va a 4K y que tiene 843 juegos. Claro, si esta consola eh, alguien la ha comprado o no, por favor que me lo diga y que me diga cómo, si funciona bien o no funciona. Me gusta el mando, ¿eh? me, hay que reconocer que, que me gusta el mando, pero bueno, se podía mejorar y bueno pues intuyo que en esos en esa tarjeta sd pues se puede meter más juegos luego al lado tenemos una que viene muy bien para nenes eh, y nenas pues muy chiquititos pues que les da igual eh, los gráficos no, no son tan no, no porque no son tan tiquismiquis como los mayores y esta, por ejemplo, consola de videojuegos portátil doble macarón de 3 pulgadas con 500 juegos. Tiene una estética bastante increíble. Otra de las cosas buenas que tiene es que se le puede incluir juegos. Y se puede, mmm, con el mando S que se ve, eh, con el mando que estamos viendo aquí atrás, eh, se puede jugar en la televisión, esto es importante también, o sea, se puede ver se, se amplía la imagen aquí tengo algo muy bueno que os gustará a la gente eh, muy nostálgica, como bien dice, eh, de los clásicos como nosotros, y por muy poco precio, o sea, por muy barata, tiene un ...se ve que la ha comprado todo el mundo... ...tiene todas las estrellas del mundo... ...o sea, está santificada y todo por el por, por el propio CEO de, de Amazon... ...ha dicho, esta consola esta, esta, esta es la leche, es buena... ...se trata de la CZT eh, que ha hecho pues, pues una arcade chiquitita... ...no por ello hay que quitarle el mérito con unos colores bastante llamativos y con dos mandos también. ¿eh? Por si no os gusta, que, que no entiendo yo, ¿por qué no pone dos mandos? Pues porque es un arcade, pero bueno. Tenemos aquí otras versiones de la Pandora. Eh, Pandora... Box es una conzoa como veis aquí en todas las imágenes que vais a ver son de pandora y de 188 euros hay de 200 euros hay con más cantidad con menos cantidad de, de, de, de juegos os digo que la mejor eh, os aconsejo que la mejor manera es ir directamente a pandora Box y ver lo último que tienen, o sea, aunque sea en Amazon, pero buscáis Pandora, Box y no os liéis, porque ya es en fin junto con Powdiki o por ejemplo Ambernic son de las tres marcas chinas más conocidas. Eh, bueno, ya que estamos hablando de Ambernic, Waxco. Ambernic RG3553P Consola retro RK3566 Chip de 1,8 GHz 4.400 juegos Consola de videojuegos portátil ¿Qué tiene esta consola de especial? Que tiene Android y Linux Que en su versión Nos dice que además eh, Pues... Eh, teniendo Linux eh, puedes hacer muchas otras cosas puedes intercambiar junto con otros jugadores de la misma de la misma consola bueno vamos a ver eh, la Wasco Avernic eh, es una consola que como veis vale 200 euros dos tarjetas SD, le puedes meter los juegos que quiera y tiene una potencia increíble luego tenéis la Ligentai o algo así, aquí la estáis viendo que tiene pues eh, 568 juegos a 4K bueno, eso eh, es porque el adaptador de la televisión es de HDMI el, como digo, las de versiones de bueno, vamos a otro tipo de consolas, aquí eh, la Evercase, es una consola cara, pero que tiene cuenta con su... La Tiwi Pokidi X70, se trata de la misma mmm, Pockidi que eh, estáis viendo aquí y que, bueno, pues tiene pues una gran pantalla, ¿vale? Aquí tenemos otra... Pandora Box Wi-Fi, con 10.000 juegos, como veis, a mí me encanta, mira, y tenéis aquí al lado esta Sega, Sega Astro City Mini, que, que habéis visto mucho, esta que se intenta parecer un poco a la Xbox, no lo, no lo llega ni a la, a la punta de los pies, pero bueno, así que vamos a ir a, a desde la primera, que vemos aquí, este tipio, este estos típicos mandos, estos... ...mandos eh, retros... ...de Nintendo, de Playstation... ...y de Sega... ...repetidos en todos lados... ...y... ...bueno, ¿cuál es la que os aconsejaría? ...pues, pues por el... ...si es por el dinero... ...y la calidad... ...que tampoco es tan mala, pues... ...esta, M-Vibe... ...consola, que tiene 10.000 juegos igualmente... ...y... ...y ya está, y tira millas luego si eres alguien que quiere tener algo en su estantería, en su setup pues tenéis aquí esta install consola mini arcade que por cierto funciona, son las mismas que venden en el game así que tira para adelante, luego tenemos esta fue la, esta me la he comprado yo y me la he comprado por menos menos que 133 desde luego, espero que venga con más juegos, bueno qué, qué, qué ilusión porque me llegué que llegue a la casa del niño rata esta consola, esta Super Play Game Box 5. Dios, sí. ¿Qué caras se van a quedar cuando el día de Navidad eh, le diga al padre, no, pero es que hijo, eh, no es que seamos pobres, es que he visto tus tweets racistas y te he dado un golpe de humildad. Sí, pero esta PlayStation 5 no humildad vale más así que este año te quedas sin Playstation 5 igualmente tampoco había manera de conseguirla, así que tampoco tu madre me, me insistió en, en, en intentar comprarla no joderte la navidad pero mira eh, ves la vida siempre te da te enseña algo ¿eh? te has portado mal todo el año y encima tú vienes exigiendo una Playstation 5 o una Xbox o una Nintendo como si tuviéramos que dártela bueno, pues te vas a llevar esta estupenda PlayStation 5, esta Play Game Box X5, Game Box, aquí mezclamos eh, Game Pass, Game, eh, Xbox, eh, el 5 eh, y, y, y Nintendo también, le metemos los mandos de Nintendo ahí, vamos a meter los mandos de Nintendo, metemos los mandos de Nintendo. Muy bien. Eh, otras minis que estáis viendo aquí también muy buena esta me encanta otra vez amber nick eh, con eh, siempre a mí me gusta por más que nada porque es una marca que he visto su comienzo y cómo ha ido mejorando eh, en, tecnológicamente su producto también ha ido eh, cada vez más caro y más caro luego fijaos aquí al lado las viejas y antiguas y conocidas máquinas de toda la vida que siempre me gustaría me gustaría algún día comprar alguna de ellas pero bueno bueno aquí tenéis otra que os desaconsejo totalmente eh, eh, esta las pandoras xbox por, las pandoras xbox digo la pandora box eh, super recomendadísimas eh, evidentemente son caras pero bueno Vamos a seguir buscando algo más baratito, algo que bueno, que venga, que, que le valga al niño. Vale, pues que le valga al niño. Vamos a ver si con esta no a ver. Vamos a elegir una esta que vemos aquí mayarca de Consola retro. Estas son consolas que podéis tener en, en, vuestra, en, en vuestra en vuestro setup de vuestro al sitio donde grabéis. Y, y bueno, por cierto, si os está gustando este vídeo eh, sobre los precios, no estoy eh, si os gusta este vídeo, ya sabéis el protocolo, darle like, me gusta y tal. No estoy, no estoy hablando mucho de los precios porque yo creo que cada uno sabe hasta, hasta lo que se quiere gastar o no. Pero bueno, os voy enseñando todo esto. Mira, aquí está de, de, de dos casi dos mil euros que es una RSTJ. WJF Consola de juegos arcade Que vamos, que ya más quisiera yo tener Esta es pro, pero pro Y digo pro porque hay que quitarle Incluso el Hay que desenroscarle la palanca Para poder llevarla como si fuera un maletín Fijaos que va como si fuera un maletín Aquí lo estamos viendo ¿eh? Y bueno, pues aquí tenéis Una Qmox eh, Por 35 euros Que le han dado una buena votación y la Paukiddy, otra vez, por 104 euros, eh, con una pantalla, esta vez, mucho más grande, y puede emular muchos juegos. <coughs> Importante lo del tema de emulación, que es para lo que se busca hasta este tipo de consolas. Luego aquí tenemos unas, eh, una consola que es prácticamente... Es, es que es una, una Raspberry, es como... Se ve el interior, por Dios, vamos a ver el interior me queda otra, tengo que verlo, tengo que ver si es una Raspberry, si han tenido tanto de, o es una, si han tenido la santa desvergüenza de, de utilizar una Raspberry, no, creo que no, pero bueno, vamos, el, el sistema es básicamente el mismo, han, co, han copiado la idea del mini PC ya directamente desde hace mucho tiempo, bueno, otra Kiri, que también es bastante cara, en fin. De aquí de la aquí más barata, esta es Wallows de 63 euros o esta de 23 euros, la Joe Tiger que también está bastante bien y vamos a dejarlo en esta Abernick eh, que me parece junto con calidad, precio, eh, la más barata pero la mejor opción de compra que es esta Abernick y que os llegaría el 23 de noviembre entrega más rápida el lunes 21 de noviembre, eh, así que amigos, ya sabéis, eh, dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios, dale like, dale me gusta y hasta el próximo vídeo en Toxic Game Channel.